Quiero, que, quiero que, acabe. que acabe, no quiero morirme, ya te veré, tú mírame, pones muy pronto para irme, sigo seguro de cabeza muy dura, sigo sumando restas, paga la cuenta, Como la se gasta, ya no sé ahorrar, El te hay que pensar si no me quema y voy a brillar Voy a brillar Me ayuda tu clica, tengo mi click, se llama Big. Ando en la calle, dile la street, se mueve la bici, tú dile el pin. Yo sigo seguro, no tengo ni un duro, sigo sumando restas, paga la renta, no voy a gastar, acumula se baja, ya no es sé ahorrar mi pana, vamos a brillar Una vida oscura oscuras, toca gozar Perdí la cuenta, me siento en la mira Vida no hay más, tú más, más me lías, te quiero besar Se pasan las horas, contigo va bien A veces me quemo, salgo sin freno Vivo no hay menos, no quiero todo y no tengo nada mira hacia atrás, dame las alas que quiero volar Ya no me cura, se siente metal Me va la perdida en un carnaval Una careta en la ciudad Esto mentira, se ve no es verdad Van por la vida, les mueve el metal Son de mentira, no van a cambiar Son una moda, se dejan llevar A mí me pasa, mí me pasa pero lo sé controlar yo soy el Betty dime a ti, tú baje sin nada y ahora tengo más Son temporadas y esta ansiedad, que si nada me cura, me voy a escapar Ya te lo dije, tus besos no cura, me quieren matar Me quieren matar da tu clica, tengo, tengo mi juz. click, se llama Vic Ando en la calle, dile la street, se mueve la bici Tú dile el pin, yo sigo seguro, no tengo ni un duro Sigo sumando restas, paga la renta, no voy a gastar Como la se baja, ya no sé ahorrar me quema mi pana, vamos a brillar Una vida oscura, oscuras, toca gozar Perdí la cuenta, me siento en la mira Vida no hay más, tú más me que te quiero besas, si las horas, no tengo a bien A veces me quemo, salgo sin freno Vivo no hay menos, lo quiero todo y no tengo nada Miro hacia atrás, dame las alas, que quiero volar Ya no me curas, se siente metal